De la reina del punto cubano, Celina González, canción a Santa Bárbara. Junto a tu copa divina y tu santísima espada. yo que lo diga yo, el mundo y Sí de changó, rey que adorna su grandeza, creer sí, no así en vano. dígalo, como lo ha dicho donde quiera, así como quiere a su Cuba, a su bandera, y ama a su punto cubano, y todo el que quiera pedir algo a su señores, que lo haga en este instante, para que su gracia le sea, concedida. De mi Cuba, este saludo te envió. ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Vamos, todos conmigo! ¡Señores! Ay, ay, ay. <risa> No, no, no, no. Salud para todos, para seguir. Que usted siga firmando con otras personas preciosas. Ya. <risa> yeah, yeah.